Solamente Dios sabe la circunstancia que estás pasando A veces tenemos que llorar en la presencia de Dios De nuestro corazón Porque hay momentos donde nadie nos entiende La gente juzga Pero no sabe las cosas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 Si todos me dejaré